Moisés Revilla Ahí te va la buena carnal Esto sí es Amor Este sí gusta. Oye, Damián, y Rubio, esto sí es amor y a los demás. <risa> es el ritmo y el sabor de la supremacía sonidera de Felipe Revilla, hoy no más, venga el tambor Ah, de la supremacía sonidera la de Freddy Pierre y de Dios el de